Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más al canal Amada Umbanda Mi nombre es Edgar Rivero desde Montevideo, Uruguay Y bueno, hoy eh, les traigo otra historia de vida de otra entidad ¿no? Y esta vez eh, les voy a narrar lo que fue la historia de vida del Caboclo Cobra Coral eh, esa, esa entidad que es muy famosa dentro de los centros de Umbanda, ¿bien? en especial eh, es la entidad que va, es mi entidad ¿no? que baja cuando se inicia la línea de caboclos ¿no? en mi terreiro. Eh, y bien, eh, espero que les guste esta historia de vida que les voy a contar. Eh, no es tan motivadora, obvio, como la anterior que conté, ¿no?, de la cabocla Yurema. Pero estoy seguro eh, que algo lindo les va a dejar. Entonces, sin más que decir, eh, los dejo y con la narración. Bien, la historia del caboclo Cobra Coral inicia an mismo antes de nacer en el vientre de, de su madre. Pues su madre... Eh, ella era cocinera, sí, eh, cocinera de la tribu, ¿no? era la encargada de, de alimentar, hacer la comida y alimentar a los guerreros, a los cazadores, a toda la tribu de la aldea, ¿no? entonces eh, como cocinera eh, siempre tenía que ir al, a lo más adentro del bosque, ¿no? a ir a buscar eh, vegetales, eh, hortalizas no eh, especias para eh, la comida de todos los días ¿no? para alimentar a esos guerreros, a esos cazadores que, que traían este, la seguridad y el alimento a la aldea. ¿no? Entonces un día al ir, al ir bu a buscar lo como acostumbraba ¿no? este, los, las especias y, los, y las hortalizas, eh, al, adentro del bosque eh, la india se termina topando con una pareja de cobra coral ¿no? esas, esas cobras ¿no? que son venenosas Resulta con el resultado de que es mordida por esas cobras y el veneno de, eh, el veneno provoca una aceleración en el ritmo cardíaco de la india ¿no? provocando que el, el parto se adelante, ¿no?, teniendo a su hijo, al caboclo cobra coral, ahí mismo en ese instante, ¿no? El bebé ya fuera del cuerpo de su madre, ¿no?, en ese momento su madre ya había fallecido, se podría decir que el caboclo cobra coral es hijo de la muerte, ¿no?, en ese momento en, en el cual estaba en peligro, ¿no? porque estaba delante de una pareja de cobra coral, su vida corría peligro inminente. Es entonces que ese bebé toma con sus ambas manos a las cobras. En ese momento, eh, empezando a llorar y a gritar, no, eh, fuera del bosque, en la aldea, la tribu, ...escucha esos llantos... ...esos gritos del bebé... ...y sale corriendo... ...hacia el lugar a donde... ...se escuchaban... Eh, ...esos gritos y esos llantos... ...no... ...encontrándose en el lugar... ...con algo sorprendente... ...no... ...con el niño... ...con ese bebé... Eh, ...con ambas cobras en sus manos... ...no... Eh, ...es de ahí... ...que deciden no eh, bautizarlo como al niño como el caboclo cobra coral no como cobra coral no caboclo no es un nombre es un disten... eh, es, es el nombre de la especie del cuerpo pertenecía no de especie de indio no eh, con el pasar de los años ese bebé se vuelve un niño no un niño muy eh, al principio por otros niños de la tribu muy temido ¿no? ¿por qué? porque este niño había adquirido la costumbre de jugar y entretenerse con cobras venenosas con arañas y todo animal ponzoñoso ¿no? que era venenoso eh, entonces el, tanto niños como otros integrantes de la tribu eh, tenían mucho miedo incluso de acercársele y, o hablarle, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Ese niño se fue transformando un on, en un hombre, ¿no? En un hombre que se convierte en todo un guerrero, en un cazador implacable, ¿bien? Eh, en ese entonces, eh, su reputación seguía siendo... ...de una persona muy temida... ¿no? ...un indio muy temido por su gente... Eh, ...tal eh, era la sospecha... ...porque él salía de casa... ...y, y volvía con su presa... ¿no? ...entonces eso daba mucho que desconfiar... Eh, ...también... Eh, ...le tenían mucho miedo... ...porque pensaban ...los integrantes de su tribu... ...que la sangre de ...del cobra coral... ...no... ...de, de, de, su, de, de ese caboclo... Eh, ...en la sangre contenía... ...el veneno de la cobra coral... ...y de otros... Eh, ...animales sonpoñosos ...no... ...y temían... ...que él fuese a empapar... ...con su sangre... La, ...el filo de sus flechas... ...y ahí empezar a matar gente... ...no... ...tenían ese miedo... Eh, Terrorífico, ¿no? Y bien, así pasando los años, eh, ah, como dato curioso, eh, el caboclo Ventanía, ¿no? El, el famoso caboclo Ventanía era hermano del caboclo Cobra Coral. No hay muchos datos, no hay muchas historias o precedentes de su familiaridad en. en, en entre el Cobra Coral y el Caboclo Ventanía, porque mismo por la reputación de este Caboclo Cobra Coral, ¿no? eh, que la gente y la tribu le temía, bien, eh, entonces nunca llegaron a conocerse, no sabían que eran hermanos. Fue muchos años después, eh, en el plano espiritual, después del... De de sus muertes, que se enteraron que eran hermanos de sangre. ¿no? Bien, siguiendo con, el, con la narración, eh, el, el tiempo y los años fueron pasando ¿no? para, para este caboclo, ¿no? para el cobra coral. Eh, y con los años se volvió un hombre muy respetado, y también muy buscado por, por sus consejos, por su sabiduría, ¿no? Eh, por su con, conocimiento en venenos, en especias, igual eh, que lo tenía su madre, ¿no? Eh, bueno, eh, esa fue la vida del caboclo cobra coral ¿no? Este, una vida muy larga, ¿no? el caboclo cobra coral eh, tuvo una muerte por así decir eh, normal no natural eh, él murió de anciano ¿no? Eh, por avanzada edad es entonces que en esa época que ya era muy respetado y venerado por su tribu es que deciden en su túmulo eh, ubicar una, una montaña de piedras, ¿no? un, túmulo de, un cúmulo de piedras encima de su, de su, de su tumba, ¿no? para reverenciarlo porque este, era muy respetado, es ahí que al día siguiente, al amanecer, cuando la tribu iba a visitar eh, su tumba, se encontraron con algo muy sorprendente, sorprendente no se encontraron y vieron pudieron observar que en, entre esas rocas que habían ubicado como veneración hacia él se había eh, se había hecho un nido de cobra coral que se, se había instalado un nido de, de parejas de cobra coral es entonces que además de ser venerado y reverenciado por su, por su tribu, eh, el Caboclo Cobra Coral se termina volviendo como una deidad, ¿no? Por ese milagro que había sucedido en, en su túmulo. Y bien gente, esto, esta fue eh, la historia de vida de, de esta gran entidad, este eh, famoso Caboclo Cobra Coral. Espero que les haya gustado. Si fue así, le, eh, espero que le den su me gusta. Bien. Eh, no, me despido no sin antes decirles eh, que para ustedes, ¿no? Que se suscriban al canal. ¿Por qué? Porque así YouTube, ¿no? Por dos razones. Porque así YouTube. Eh, les avisa a ustedes cuando yo lanzo un nuevo video y me ayudarían a mí para ir creciendo de a poquito más y más el canal no para que nos convirtamos en una comunidad bien eh, y bien sin más que decir les, les dejo un saludo bien grande a todos eh, los quiero mucho y bueno este ah, por cierto, eh, ya llegamos a los 50 suscriptores. No es una suma guau, wow, pero también para eh, ser ya esta la segunda semana de apertura del canal, eh, es un, un gran logro, ¿no? Un pequeño paso no, para, para este canal que tiene poco de haber, de haber nacido, ¿no? Entonces eh, a todos ustedes les agradezco su apoyo, a todos los que forman parte de Amada Umbanda. Bien, entonces eh, les dejo un saludo grande y que tengan un lindo fin de semana. Chau chau.